Hola, bienvenidos de nuevo a Razón Pública al Aire, este espacio nuevo que se ha abierto, producto del trabajo de muchos años en la revista digital Razón Pública. Hemos abordado temas fundamentales como la reforma de la salud, la reforma laboral, la paz total y ahora la reforma pensional, que sin duda alguna afecta a mucha gente, así pensemos que no, o así muchos piensen que no que solo esto afecta cuando nos estamos acercando a la edad de esa pensión o cuando tenemos a alguien muy cercano llegando a esos niveles de edad. Pues eh, hoy nos acompañan dos especialistas. Están lejos de las edades de pensiones para no nada del de tema. Florester Salazar, ella es contadora pública, magíster y doctora en ciencias económicas de la Universidad Nacional y fue viceministra de Empleos y Pensiones y asesora del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y directora curricular de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional. Es experta en temas de seguridad social en pensiones. Recientemente escribió en Razón Pública un artículo que recomendamos el proyecto de reforma pensional, quienes ganan y quienes pierden. Y también está desde Bruselas, Kevin Harman es abogado de la Universidad de Rosario, máster en Ciencia Política de la Universidad Libre de Bruselas, máster en Políticas Laborales y Globalización de la Universidad de Castle, y doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Lovaina. Ha sido asesor en el Congreso de la República y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario. Experto en pensiones, por si... Quedaba alguna duda. Bueno, yo voy a hacer una introducción diciendo en este caso y eh, invitándolos a que seamos muy conscientes de lo que el tema de pensión nos afecta. Decía un eh, pensador eh, político del de siglo pasado del Sate que la cultura es lo que le queda a uno después de que se le ha olvidado todo. Yo diría que la pensión al final es lo que le queda a uno después de lo que ha ganado o de lo poco que ha ganado, de lo que ha gastado de las propiedades que tenga de las inversiones que haya hecho al final haya tenido mucho o haya tenido poco uno ve a la gente luchando por su pensión la pensión no es algo que la gente quiera dejar a un lado si la tiene si la puede tener luchará por ella por eso es que este proyecto que presentó el gobierno cambio por la vejez no es solamente para la vejez es para los jóvenes para los hijos de los hijos de los hijos como diría la, la biblia Así que, yo diría que sin eufemismos, esta, este proyecto de ley no debería llamarse de reforma pensionada, sino la ley que definirá de qué vamos a vivir. Por eso los quiero invitar, profesora Flor, profesor Kevin, a que hablemos de eso primero que todo, de qué tan importante es lo que se defina sobre la pensión para cada uno de los colombianos. Profesora Flor. Eh, pues mira, Darío, yo quiero rescatar eso que has dicho eh, de la importancia de tener un ingreso cuando se llega a la vejez. Eh, por eso, eh, digamos, hablamos de pensiones, pero realmente lo que hay que pensar es en un sistema de protección a la vejez. Y con todo lo que implica protección, porque implica tener, digamos, seguridad y estar cubierto frente a muchos riesgos y muchas, eh, digamos, vicisitudes que en el transcurso de la vida y que más cuando se llega a la vejez se acentúan. Eh, en ese sentido, eh, yo creo que eh, estos temas deben ser de vital importancia eh, pues para todas y todos. Eh, y un poco el llamado también es a los jóvenes y a las generaciones jóvenes eh, yo creo que en algún momento también hablábamos, Darío, y yo te decía eh, a uno le es difícil pensar que va a llegar muy rápido a, a la vejez. Uno, uno mira y piensa que ese camino es lejano, pero realmente que uno llega como muy rápido y sin darse cuenta. Eh, y realmente yo creo que hay que incentivar un poco la cultura, la forma de comunicación, la pedagogía eh, en los jóvenes sobre este tema de, de la importancia de, de tener sistemas de protección en la vejez. Y es un llamado también a los jóvenes a, a mirar, a analizar eh, y a pensar esta reforma que ha, pu que ha sido puesta sobre la mesa eh, por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Eh, yo creo que el proyecto eh, realmente digamos tiene algunas cosas positivas que ahora iremos comentando pero realmente tiene muchas cosas eh, que es necesario reflexionar, que es necesario mejorar. Hay muchos asuntos sin definiciones, hay asuntos que deberían de verdad estar en el debate público y, y yo creo que es una muy buena oportunidad para el país, eh, digamos, sí. estar en este tipo de discusiones y debates y pensando en la protección en la, digamos, para la vejez si sí, uno celebra cuando personas muy jóvenes también estudian a fondo el tema, porque en realidad tal vez el nombre vejez eh, suena como que es para alguien que realmente esté, esté en, ese, en esa situación, en esa edad de vejez, pero en realidad la pensión es algo, es un ingreso seguro que toman las personas para poder seguir trabajando en muchas ocasiones y durante mucho tiempo. Profesor Kevin Harman. Desde Bruselas, gracias por acompañarnos. Eh, bueno, para usted, ¿qué tan importante es este proyecto, esta reforma que se está proponiendo? Gracias, Darío, y gracias por la invitación. Saludo a, a Florester, naturalmente, a Hernando Gómez, buen día también. Eh, pues yo, yo retomo lo, suscribo 100% lo que acaba de decir Florester y eh, esencialmente... Eh, el sistema de pensiones debería empezar a pensar si sí, creo que eh, la reforma lo pone de forma muy explícita en un sistema de protección a la vejez, porque eh, el sistema de protección a la vejez sí pasa por un ingreso fijo, garantizado, como usted lo estaba diciendo, Darío, después de un periodo de trabajo y en razón a la presunción que tenemos como sociedad de que después de cierta edad las personas pues, deberían estar descansando eh, y disfrutando de otro tipo de actividades, y no, no en el mercado de trabajo eh, que a veces puede ser tan feroz, sino que también debería implicar otra serie de políticas coordinadas justamente con ese objetivo, el objetivo de garantizar que las personas una vez lleguen a cierta edad estén protegidas, no solamente en su ingreso, sino en su vivienda, en su alimentación, en su en su movilidad, en su acceso a la salud, en su acceso a, a, a, a cualquier otro tipo de derechos. Y obviamente la pensión lo que permite es insertar a esa persona dentro de los circuitos económicos que le da acceso a todo ese tipo de servicios, pero también digamos los, los, los sistemas de pensiones en el mundo están mudando o mutando a ir más allá de ese ingreso y desentenderse del resto de los, de los otros escenarios en los cuales una persona pues, que llega a cierta edad, eh, debería también tener un, un acceso privilegiado. Entonces, en ese sentido, creo que la, la propuesta va en esa dirección correcta, de forma muy explícita lo dice. Y, y bueno, pues es un primer paso, lo que, dice, lo que decía Flor, retomo esas palabras, eh, es un primer paso para poder seguir hablando de, de protección a la vejez y seguir profundizando en esas políticas de aquí en adelante. Sí, eh, con la con venia y la autorización y respeto también de los invitados les he pedido que eh, vamos a llevar este lenguaje tal vez un poco complejo a, a los niveles más sencillos posibles y también les decía que volvamos este término salarios mínimos que tanto se va a usar aquí en, en, este, en esta conversación y en general en el proyecto a valores presentes a ver si nos damos de pronto una idea de cuánto vale eso este proyecto entonces se basa en lo que se ha llamado pilares. Yo les voy a pedir que de manera didáctica vayamos hablando de cada uno de esos pilares y sobre esos hagamos los comentarios. Entonces, el, el primer pilar llamado solidario, esto a quién, a quién va dirigido y qué implicaciones puede tener, Florester. Eh, bueno, eh... Digamos que este pilar solidario está pensado, eh, digamos, no solo en el caso colombiano. Yo creo que muchos sistemas en el mundo han tenido que introducir este tipo, eh, digamos así, eh, de beneficios en la vejez, porque para el caso colombiano hay que decir que no se trata de una pensión. Eh, es un tipo de beneficio que se entrega, digamos, bajo la noción de que las pensiones en Colombia pues deben ser iguales o, o superiores al salario mínimo. ¿no? Eh, pero es un tipo de beneficio que va dirigido a una población que, digamos, se considera ha estado por fuera del esquema contributivo, es decir, sin capacidad contributiva para generar algún beneficio en su vejez. Eh, en este sentido, se ha propuesto eh, que pues, a esta población que se encuentra en edad de 65 años en condiciones de pobreza extrema, se le otorgue eh, un beneficio de 223 mil pesos, que esa es la línea de pobreza extrema que se tiene, de manera que cuente con, con algunos recursos frente, digamos, a la carencia absoluta de, de algún ingreso en la vejez. ¿Ya hay en, este pues, en este momento algún tipo de, de beneficio con esas características, por menor valor? Eh, lo que lo que se tiene en Colombia eh, son, digamos, aquí no se había logrado, digamos, como integrar un, un piso básico de, de protección social. Aquí se tenía como diferentes esquemas. Está, por ejemplo, Colombia Mayor, que tiene alrededor de 1.700.000 adultos mayores y que otorga un beneficio de mil pesos. Eh, Existe también el tema de los BEPS, Beneficios Económicos eh, Periódicos, que es para personas que, digamos, de acuerdo con su capacidad podían aportar, eh, digamos, no la cotización plena que se hace en el esquema contributivo, con algunas flexibilidades para hacer los aportes y que al final se les entregaba también, digamos, una especie o se les entrega una especie de, de renta vitalicia también, eh, en muchos casos, pues yo siempre, digamos, también había sido crítica de este esquema de, de ver, pues, en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza. Eh, digamos que en ese sentido, el generalizar un poco este beneficio, eh, digamos, a gran parte de esa población excluida, pues digamos, es un aspecto positivo de, de la reforma. Eh, pero, esto costará alrededor de 6.7 billones de pesos. Se dice que quizás esto se ajuste también con, con inflación a futuro. Eh, digamos, pero pues este tipo de beneficios se supone que son financiados eh, con recursos del presupuesto general. Y debe ser así, en, en general, los sistemas que han involucrado... Chile lo hizo con Bachelet. Eh, introdujo este piso de protección social. En general, la mayor parte de esquemas incluyen estos pisos porque hay una amplia capa de población que siempre está por fuera del esquema contributivo, y sí. más con los niveles de informalidad que tenemos en el, en el país. El eh, presidente decía en su presentación del proyecto ante el Congreso, esto, esta plata es una plata que va a poner el gobierno, van a poner los contribuyentes, eh, para que quede claro. Ya se habla entonces, este beneficio es para personas de 65 años o igual hombres y mujeres. Ahora Kevin, vamos a este, a este de pronto uno de los puntos más eh, complejos que es el, el pilar semicontributivo. ¿Qué es? ¿Cómo se puede explicar? Y después eh, tendremos también los comentarios de Florestera Bueno, lo primero es decir que eh, el, prim, el pilar semicontributivo esencialmente se dirige a las personas que, a diferencia de de lo que está de, de, de, de, de, de, del, obje, del objetivo del pilar no contributivo solidario, pudieron contribuir una parte dentro de su liberalidad laboral, pudieron contribuir un poquito al sistema de seguridad social. Y un poquito es entre 3 años y 20 años, esencialmente. ¿Sí? Para no hablar de semanas, porque esa, esa divisa es muy difícil a veces de, de calcular. Entonces, entre 3 años y 20 años si usted contribuyó eh, al sistema. Eso se le va a reconocer de cierta manera en una prestación independiente, aparte de si él lo necesita también la prestación no contributiva. De suerte que usted haga cuenta que el sistema es como una especie de, de, de, de, de torre que se va construyendo, de, una especie de pastel. Se va construyendo primero la base, una base de crema, con harina, con una galleta fuerte que es el sistema no contributivo, de suerte que usted no, no vaya a pasar hambre si se va a comer supongo que y no sea solamente cremita. Y la siguiente base, que ya sea una base un poco más blanda, eh, que es el sistema no contributivo, y es para estas personas que pudieron contribuir entre 3 y 20 años, pero que no alcanzaron naturalmente a contribuir los 26 que le va a exigir el nuevo sistema de seguridad social para poder adquirir una pensión en el pilar contributivo que vamos a comentar más adelante. Y una aclaración, aquí también eh, ese beneficio es para hombres y mujeres de 65 años, aquí también se sube el, el tema de edad mujeres. Sí, así es, o sea, se le da hasta los 65 años para decir, bueno, a partir de los 65 años usted ya no alcanzó, entre comillas, a, a cumplir los requisitos que le exigen para poder tener una pensión contributiva, como lo está diciendo Flor, que es la esencia de cualquier sistema de seguridad social eh, contributivo, eh, pues entonces en ese caso estos otros programas entran a, eh, a auxiliarlo de esa manera a partir de los 65 años y sí, bajo las condiciones de sus condiciones de, de, condiciones de vulnerabilidad o, o, o según sea el caso para, para el, el pilar Solidario o el pilar semicontributivo. ¿Qué pasa hoy en día, eh, Flor, para las personas que estaban en esa situación? Que no alcanzaron el número de semanas o de años necesarios pero sí hicieron un aporte, sí de todas maneras metieron una plata allí Mira Darío algo que, que yo he venido diciendo y que lo digo también en el artículo y que quizás es una digamos también un llamado de atención a la propuesta de reforma y que yo creo que debemos eh, pensar es que eh, digamos este, este rango que ha mencionado que hay de 3 a 20 años o de 150 semanas a 1000 semanas Que una persona ha cotizado y que efectivamente no logra las semanas completas 1300 o ahora en el, en el RAIS 1150 para pensionarse se le devuelven saltos En los fondos privados pues se le devuelve lo que tiene en su cuenta de ahorro individual en colpensiones se le devuelven sus aportes ajustados por inflación. A eso se le llama en colpensiones indemnización sustitutiva, pero realmente es devolución de saldos. ¿Qué es lo que ha venido pasando en colpensiones? Que esa devolución de saldos eh, se hace eh, únicamente ajustando por inflación. Eh, algo que es injusto realmente porque son personas que cotizaron, que pusieron sus recursos al sistema, que pudieron haberlos puesto hasta en un CDT o en otro mecanismo de ahorro y que solo se los ajusten por inflación, realmente era algo injusto y además que no logran el derecho a pensionarse. Eso es lo que tenemos ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está o puede estar el 70% de los afiliados al sistema de pensiones en Colombia. Realmente es la parte más gruesa que tenemos en términos de los 25 millones de afiliados, que están 17 en, en fondos privados y, digamos, alrededor de, de, de 8 en, en colpensiones. Esa parte gruesa son el 70% que no va a alcanzar a, a pensionarse. ¿Qué es lo que hace la propuesta de reforma? Que me parece que ni va más allá, ni mejora la cobertura en ese sentido. Y además la reforma también puede hacer que mucha más gente eh, caiga en el esquema semicontributivo. Es decir, y ya lo voy a ir, digamos, explicando un poco, ¿qué es lo que hace la reforma? Dice, bueno, eh, ahora en colpensiones sí si le vamos a reconocer una rentabilidad que es justa eh, y le vamos a dar el 4% de rentabilidad. Ahora uno podría mirar si es alta, si es baja, uno lo discutiría. Pero, digamos, de ahí no va más allá de lo que teníamos ahora en la evolución de saldos. Y dice, bueno, yo no le devuelvo saldos, pero le convierto eso en una renta vitalicia. Esas rentas vitalicias van a ser por debajo del salario mínimo y dependiendo de las condiciones de la persona pueden ser incluso lo que tenemos ahora como webs ¿Sí? Pueden ser de 300 mil pesos, 250 mil o menos, dependiendo de lo que tenga la persona. Eh, en ese sentido, la reforma no hace nada. Digamos que mejorar cobertura no la mejora. ¿Y qué hace? De alguna manera eh, limita, digamos, el acceso a esos recursos. Ahora eran devolución de, de saldos, pero resulta que lo podían tener a los 50 años, que es la edad de pensión de mujeres, y a los 62 años, que es la edad de pensión de hombres. Ahora dice no, yo voy a hacer eso eh, que realmente yo digo que no es ninguna mejora significativa pero se lo voy a llevar a los 65 años estamos hablando de equidad de género y a las mujeres las llevamos 8 años más es decir al 70% de la población afiliada le estamos subiendo la edad de pensión ni siquiera la edad de pensión porque aquí son la edad de obtener algún tipo de beneficio, de, de, beneficio. de este tipo digamos. lo que es absolutamente también inequitativo Mientras, digamos, quienes han tenido la mayor capacidad de contribuir se pueden pensionar a los 62 años, mujeres a los 57, a ellos los llevo para tener algún tipo de beneficio a los 65. Y, digamos, ¿cómo podrían justificarlo? Yo no sé cómo habrán pensado también la reforma, quizás por el 4% que le dan de rentabilidad, pero pues… Uno diría, bueno, ¿es esa la rentabilidad? ¿Cuánto se está subsidiando? Si esos recursos se hubiesen puesto a rentar en el mercado financiero, ¿cuánto hubiesen sido? ¿Qué es lo que se está subsidiando para que yo los lleve hasta 65 años y les ponga 8 años más? Eso es lo que hace la reforma en el pilar semicontributivo. Y hay, digamos, yo no conozco digamos ahorita el, el último borrador que se radicó, pero es aún más regresivo para quienes solo cotizaron, creo que antes de 150 semanas. Ahora, establecen dentro de ese pilar semicontributivo una especie de pensión anticipada para quienes, eh, digamos, alcanzaron mil semanas. Uno diría, bueno, dependiendo de, de, de lo que se estime de que pudo haber contribuido de las mil a las mil trescientas, eh, pues puede ser un poco, digamos, actuarialmente justo que la lleve a los 65 años. Pero lo que está haciendo la reforma realmente es llevando al 70% de los afiliados a aumentarles la edad a 65 años. Y en ese pilar no se logra absolutamente nada en términos de cobertura. Es decir, digamos, es lo que hay hoy, quizás mejorando la injusticia que había en colpensiones, de reconocer una rentabilidad. Pero realmente ese pilar semicontributivo, la reforma, no presenta ninguna mejora significativa. Y yo he venido sí. llamando la atención sobre eso y lo hago en el, pues, en el artículo que publiqué en Razón. Efectivamente. Kevin, eh, ¿algún comentario sobre esto adicional o, o vamos al, al contributivo, que también hay, hay mucho que mirar allí? Sí, no, un breve comentario. Eh, me parece pues, una crítica obviamente muy, muy válida, como, pues, como siempre, Florester, muy aguda. Tengo, es como la, la digamos, Respecto a si, si, si es una mejor en dos cosas, eh, yo creo que si sí hay una diferencia significativa en devolver unos recursos a una edad determinada que hoy en día, en el caso de las mujeres eh, en, en el régimen de ahorro individual, no es 57 años, sino 62. Si quieren que, bueno, en el caso de que tengan un bono pensional, si quieren que su bono pensional no se les cuente una parte por eh, liquidación anticipada. Eh, a los 60 años, perdón, a los 57, a los 60 años, si se le sube a esa edad es cierto, pero eh, creo que sea sí una diferencia significativa entre hacer una evolución, una renta vitalicia, que es una, una renta que va a permitir un ingreso constante y fijo y cierto en la vejez. Yo, esa diferencia me parece importante, creo que sí es, eh, es un avance, hacia la protección eh, de la vejez en términos de certeza del ingreso durante toda la vida, porque un solo pago con la miopía eh, que normalmente todos tenemos eh, los seres humanos respecto a cómo es y frente a la incertidumbre del futuro, eh, pues podemos hacer una inversión que no sea adecuada o podemos gastar nuestros recursos en bienes suntuarios y lo que hacemos o lo que hace la reforma en este caso es permitirle a las personas tener una certeza del ingreso hasta el día de su fallecimiento ahora yo creo que eso es, a mi juicio es un avance eh, pero estoy de acuerdo con las, con las críticas de, de, de Florester en, en mucho sentido eh, ten, digamos tiene mucho son muy sustanciosas, muy agudas eh, solamente ese sería mi comentario eh, ahora bien una respuesta también un poco provocadora a esa, a, esa, a esa posición es decir, estoy de acuerdo con que sí, es, es cierto que el, la foto de hoy implica que dadas las condiciones del de, mercado de trabajo y de la informalidad, la gran mayoría de las personas vayan a caer en ese pilar semicontributivo, eso es cierto, pero un poco el esfuerzo de o lo, lo que se trata de hacer justamente en paralelo con la reforma laboral es tratar de hacer que las personas eso es en teoría lo que, lo que se sugiere con, con las reformas presentadas: que ese, esa disfunción del mercado de trabajo que hoy en día expulsa a la mitad de la población económicamente activa la informalidad, pues la vaya absorbiendo a través del tiempo. Si las condiciones de formalización van mejorando a través del tiempo, el pilar semicontributivo se va, eh, digamos, el pilar contributivo va, va, va aumentando en términos de pensionados. Y eh, el virar contributivo pues obviamente no, no, no, pues va cediendo en ese sentido. Ahora, esos son hipotéticos que pues obviamente no, no se pueden controlar desde este momento y creo que es muy importante hacer la crítica desde lo que hay hoy, es cierto, y, y, y comparto pues naturalmente esa, esa posición de, de floresteria. Aquí, sí, Flor. ¿Me diste la palabra, Darío? No, que, que, que si quería comentar algo, aquí Te fuiste. Eh, aquí hay... Eh, un, bueno, eh, hay derecho sí. a réplica ya. Sí, sí, sí, yo, sí claro. Yo claro. en general... <ríe> bueno, decirle a Kevin que actualmente eso se puede hacer a través de BEPS, Los La devolución de salto se, lleve, se puede llevar a WebS y ahí se tienen esas rentas vitalicias de las que hemos hablado, que pueden ser 150 mil pesos, 230 mil pesos... Entonces, eso ya existe. Eh, ahora, la justificación de por qué yo le llevo la edad a las personas para, para obtener este beneficio a 65 años, pues realmente además es que es un tipo de población que tiene dificultades de inserción laboral, por eso, digamos, las, las, las, los periodos cesantes que no les permiten cumplir la, sema, la continuidad y cumplir con las semanas de cotización, yo creo que realmente es un, un tipo de población que está en condiciones más desventajosas y que yo realmente les estoy limitando el acceso a cualquier beneficio a 65 años. O sea, de facto, si les estoy subiendo, esto no son pensiones en el sentido estricto de la Constitución colombiana, pero les estoy subiendo al 70%, nuevamente es que es una capa muy amplia, eh, y que era, digamos, dentro de las, de las discusiones, eh, digamos, que previas que se habían dado, digamos, está el grueso de, de la parte de afiliados, y que es maneras. un esquema que debe ser muy bien pensado. Y allí, pues, realmente los llevo cinco años y de facto les aumento la edad de, entre comillas, porque no es pensión, nuevamente de pensión, a 65 años en el caso de mujeres. Si son ocho años, Kevin, digamos, uno esperaría que, que, que estas nuevas generaciones ya no van a tener bono pensional como lo han tenido. Entonces, en teoría, yo les estoy aumentando ocho años la edad a una población que, digamos, es de la más, eh, digamos, que hace un esfuerzo contributivo, pero que realmente eh, no logra pensionarse. Y pues allí eso es contra todo sentido de incentivar la cotización. Sí, de ahora, manera, yo esperar, claro, ahora no. yo debo esperar un poco qué pasa en el mercado laboral, pero también lo mencionaba en el artículo que publiqué, Razón Pública, que llamaba la atención sobre todos estos asuntos. En general, cualquier tipo de reformas de protección social a la vejez, debemos hablar un poco de efectivamente la cobertura y cuál es el tipo de cobertura. Aquí no estamos generando ningún tipo de cobertura en el pilar contributivo y sobre todo creo que se va a desmejorar. En segunda instancia, la sostenibilidad fiscal. Bueno, ahí hay avances y ya hablaremos un poco más adelante, pero tampoco se ve tan claro. Eh, pero hay dos, unos asuntos que no se discuten y es cómo en un tipo de reforma de estas yo puedo pensar en los mecanismos para aumentar las cotizaciones, la filiación y hacer que mucha más gente logre las semanas y pueda estar en el contributivo y no esperar a que caiga o sea, mi razonamiento es contrario al de Kevin y en tercer lugar eh, algo que no se está discutiendo en, en los círculos sobre todo de, de quienes yo también he estado preocupada por el tema de la sostenibilidad fiscal eh, pero eh, es el tema de la suficiencia de los, de los recursos que se reciben en la vejez y, y qué tanto mantienen digamos tus, tus condiciones de vida sí. Eso es lo que a veces se dejan por fuera de, de la discusión yo creo que doctora eh, yo creo que vamos a algunos asuntos al respecto pero sí, lo dejo ahí porque yo creo que es es una cosa muy muy dura de la reforma y no pensada para la gente que se va a quedar en el semicontributivo y que va a caer en en, en ese esquema eh, y realmente yo pienso que ahí no hay ningún avance. Eh, y precisamente, y retomando lo último que, que dijo la doctora Florester, el tema es que al final para estas personas que eh, no alcanzaron a contribuir lo suficiente, o porque empezaron tarde, o porque se retiraron temprano, o porque tuvieron unos espacios muy, muy grandes de receso, en muchos casos, por ejemplo, las, las mujeres, o sea, lo que reciben como indemnización, como devolución de o así se vaya a convertir en una en una pensión va a ser de todas maneras poco es, no va a ser no va a ser mucho ni para compras suntuarias para será para una compra de una vez o para algo pero igual de, igual no va a ser mucho será como la el, pero sí es mucha la gente es mucha la gente que de todas maneras pues va a quedar recibiendo ese ese recurso a partir, eso sí, de los 65 años, no antes. O sea, ya no es que lo pude recibir a los 57, a los 58, a los 60 o a los 62, no, ya es a partir de los, de los 65, ¿correcto? Ahora, si estoy equivocado, pues bueno, seguramente lo, lo estaré, me lo pueden hacer ver. Yo quería que, que pasáramos al, al tema del contributivo, que me parece pues como también muy difícil de descifrar, nos va a costar trabajo entenderlo y ver el, el porqué de esto. Primero entenderlo, cómo es que va a funcionar y luego entender el porqué. ¿Qué nos dice usted, Kevin, de cómo, cómo se está proponiendo esto? ¿Cómo es esto de que Entonces, eh, solo hasta un nivel yo de, de ingresos es que voy a cotizar en colpensiones y de ahí busco dónde más cotizo si es que tengo más ingresos. O sea, que Lo importante que decir es que el proyecto avanza en una cosa que es muy importante y es la unificación de las reglas de la pensionabilidad del país, es decir, hoy en día lo que tenemos es un tratamiento desigual a situaciones equivalentes que rompe con el principio de igualdad en, en cualquier estado de derecho, cosa que pues es naturalmente un, un error y que bombardea la legitimidad del sistema de seguridad social en pensiones en este caso. Pues la gente naturalmente va a decir, oh, hombre, pero ¿por qué me están tratando a mí distinto, a cómo me están tratando a mi primo, a mi vecino, con situaciones, con un esfuerzo equivalente a través de mi, de mi vida laboral? Eh, en este caso lo que hace es, el proyecto es unificar las reglas eh, para todos los colombianos, digamos, Eso es una de las virtudes del proyecto. Eh, ya no va a haber reglas distintas en donde uno no sabe si va a cotizar a esto o al otro, sino que todos vamos a estar cobijados por las mismas reglas eh, a través del tiempo. Y una de esas es que todas las personas van a cotizar, todas las personas que tienen un empleo formal o un ingreso constitutivo de cotización, si se quiere, no sé, no solamente son los trabajadores que tienen un contrato o una relación de trabajo, sino también los independientes y los rentistas de capital que tienen que cotizar a la Seguridad Social, que van a tener que cotizar hasta un monto determinado de sus ingresos eh, al sistema público de pensiones, a colpensiones. Ese monto va a ser en hasta tres salarios mínimos de la propuesta del proyecto. Seguramente, Darío, esto va a ser el punto más eh, discutido o uno de los puntos más discutidos en el, en el trámite legislativo del Congreso porque sobre esto hay un montón de discusiones. En la medida en que usted aumenta el número, el, usted, usted, usted sube el techo de contribución a que a mayor ingreso más tiene que cotizar al sistema público de pensiones, pues usted tiene una relación inversa con los fondos privados que vienen en el siguiente pilar, y es que a mayor contribución al sistema público, pues menor contribución al sistema privado a su cuenta individual, ¿cierto? Y eso genera obviamente unos efectos macroeconómicos que seguramente Florester pues, nos no se explicará eh, con, con mayor detalle. Pero entonces, la lógica es la siguiente. Usted tiene unos ingresos y mensualmente, hasta un número determinado de esos ingresos que son aproximadamente 3.300.000 pesos hoy, 3.480.000 ,480, sí. pesos hoy, hasta, hasta ese número, usted una fracción de su salario la va a introducir al sistema público de pensiones, que funciona como un sistema de reparto simple. Y esencialmente lo, lo que ocurre es que la población activa que cotiza, que contribuye al sistema de seguridad social, paga, le transfiere, le reparte esos recursos a la población que hoy en día está pensionada eh, ahí en ese caso pues es un fondo común en donde no se ahorra ya vamos a hablar del pilar eh, de, como del fondo de ahorro que se puede llamar pedagógicamente el fondo de las generaciones futuras porque una parte de ese pago va directamente al fondo común para destinarle a las pensiones de hoy en día pero otra parte también va a un fondo de ahorro colectivo ese sí de ahorro colectivo que se supone que va a servir para poder hacerle frente al reto demográfico que vamos a tener eh, en los próximos años en Colombia, en la medida en que la población que cotiza al sistema de seguridad social se vaya reduciendo en proporción a la población que pues, se pensiona eh, en el sistema de seguridad social o recibe algún beneficio sí. eh, de los que hablamos en los... Una pregunta para ir por partes. Entonces, eh, hasta tres salarios mínimos... Eh, 3.480.000 de hoy, eso es lo que se deberá aportar a Colpensiones, obligatoriamente. Sí, ya, una no flexión, que yo escoja, ya no es que yo pueda escoger allí ni escoger allí, sino obligatoriamente. Así es. Eh, y a partir de ahí, ¿qué hago si gano más? Si tengo, eh, si tengo más, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo llevo? Pues a partir de si su salario es superior a eso. Entonces, la fracción equivalente a lo que supere los 3.480.000 pesos irá, en principio, a un fondo privado de pensiones de su elección. Uno de los cuatro que hay hoy en día, que se supone que pues, se asume que van a seguir eh, jugando en el mercado, o en su efecto, eh, también el, el, el proyecto lo, lo, lo abre esa posibilidad a que otro tipo de instituciones permitan, también abran ese tipo de cuentas de ahorro individual para pensiones, eh, y usted pues pueda escoger cuál es la que más le conviene o la que más le gusta y esa fricción superior entre 3 y 25 salarios mínimos, inclusive más, eh, vaya a una cuenta de ahorro que está bajo su nombre, que está constituida mm -hmm. bajo la figura de un patrimonio autónomo, es decir, son, es un patrimonio que no le pertenece al administrador, sino que cuyo único beneficiario es usted mismo en su eh, vejez o en su, cuando, cuando llegue a sí. la edad de retiro, eh, y que va acrecentando ese capital a través no solamente de lo que usted contribuye, sino de los retornos que a partir de las inversiones que haga esa administradora en el mercado financiero, eventualmente puedan tener. Entonces usted va engrosando ese, esa, esa, esa cuenta, se la va engrosando a través del tiempo, y al final de su vida, al final de su vida laboral, al momento de pensionarse, si cumple con todos los requisitos, lo que va a recibir es, una suma de lo que le reconoce colpensiones, por lo que usted contribuyó su fracción de colpensiones, y una, uno, otro cheque, si se quiere, que, eh, de, de su fondo privado de pensiones, que unificado constituye su derecho a la pensión de vejez en el futuro. Bien, eso le iba a preguntar a la doctora, en esta fase didáctica, ella tiene unas cuentas, entonces, para que les contemos a, a nuestros eh, seguidores, a quienes nos estén viendo, entonces, ¿cuánto Cuánto recibo yo por esos tres salarios mínimos que la persona, cuánto recibe por esos tres salarios mínimos que van a colpensiones, cuánto recibe de pensión y cuánto empieza a recibir o cuánto recibiría de los tres salarios mínimos en adelante, si lo ponemos en plata. No, yo no lo, lo, lo he pasado, pero bueno, no lo advertiste al, al comienzo que habláramos de, de dinero, pero bueno, eh, como lo decía Kevin, se espera que, que las cotizaciones sobre ingresos eh, hasta los tres salarios mínimos vayan a colpensiones. Eh, y digamos, eh, las personas que tienen ingresos superiores a los, a los tres salarios mínimos, eh, digamos, esa fracción irá al esquema de, de capitalización individual, a los fondos privados. Entonces, sí, a colpensiones van hasta tres salarios mínimos, digamos, dadas las tasas de, de reemplazo que se tienen pues, en el régimen de prima media administrado por colpensiones. Con las 1.300 semanas de cotización, lo máximo que se puede obtener es eh, 1.9 salarios mínimos. Eh, ¿Eso da como 2.200.000 ahora? Sí, digamos, sí, en, en términos del, sí. del salario mínimo que se tiene a, dos, a 2023, 2.200.000. Eso sería lo máximo que un colombiano podría obtener en colpensiones de pensión. Ahora, ¿qué se esperaría? Que, eh, digamos, esa, para quienes ganas más de tres esa fracción que va a capitalización le complemente en alguna medida eh, esos dos millones doscientos mil pesos. Eso es lo que se esperaría, pero en colpensiones, da la reforma lo máximo que usted podría obtener, son dos millones doscientos mil pesos. Su suena mejor en, en, <ríe> en plata, ¿cierto, Darío? Sí, suena, <ríe> suena mucho mejor porque además además sus cuentas, si no estoy mal, también decían, bueno, una persona eh, tenía siete salarios mínimos, tiene, pues si siete salarios. Usted creo que es la cuenta sobre 7 y sobre 15. Entonces, eh, tiene siete salarios. Sobre 15 se daba. Ah, pero. Sí. Bueno, perdimos un momento. Aló, Darío, es que te fuiste. Sí. sí. En mi audio. Pero la... sí, también usted se nos ¿Te vuelves, escúchame a repetir. Sí, sí, estábamos en los el ejemplo de los de una persona de 15 salarios de hoy, son más de 15 millones, eh, pues, eh, ¿cuánto, ¿cuánto recibiría si, si hacemos esa, esa repartición? O sea, ya sabemos que por corpensiones, 2.200.000 de pensión. Y por el resto, los 12 millones que... Y mira... Sí, mira, en, en es lo máximo que una persona cotice sobre 15, 7, 6, 8 salarios mínimos, lo máximo que podría recibir con 1.300 semanas, eh, digamos que es la, las semanas reglamentarias, digamos podría tener algo adicional si cotiza hasta 1.800, por ejemplo, pero pues las semanas reglamentarias que son 1.300 serían esos 2.200.000. Eso es lo que podría obtener. Ahora, en el esquema de capitalización, ¿de qué depende cómo se le complemente la, la pensión? Digamos, allí hay muchas condiciones, ¿no? Qué es lo que está pasando ahora con el régimen de ahorro individual. Entonces, depende de sus condiciones personales, si tiene esposa, esposo joven, eh, depende de las expectativas de, de vida, depende de cómo se haya dado la rentabilidad allí. Eh, depende de las, digamos, de los mismos parámetros y tasas de reemplazo que utilice para ca calcular esas rentas vitalicias. Bueno, de depende de los riesgos de mercado también. Eh, pero, digamos, conociendo un poco lo que sucede a nivel internacional con este tipo de esquemas, conociendo lo que pasa con el sistema colombiano que no ha generado tasas de reemplazo, digamos, eh, digamos, eh, exclusivas del esquema de capitalización por encima del 30%. Digamos, lo máximo que podría obtener una persona son eh, 4.8 salarios eh, mínimos, eh, Darío, alguien que cotiza sobre 15 salarios mínimos. Tú estás haciendo ahí como la, la cuenta, yo la, la estaba intentando hacer acá, eh, pero eso te debe dar como 5 millones de pesos. Es una tasa de reemplazo máxima del 30% para alguien que gane 15 millones de pesos. El micrófono. Sí, hablando de estos casi 5 millones sumados a los 2.200.000 de... de ¿estamos no, no, viendo? no, en total, no, Darío, en, en total. total no, en total. En total, los 2.200 más lo que le puede generar puede que llegue a 5. Pero eso, digamos, con una muy buena expectativa de rentabilidad. Si las, si las rentabilidades y ciertas condiciones, pues eso puede ser mucho menos. ¿no? Sí, y aquí viene de pronto también, y, y, y también pregunta para Kevin, entonces un punto de discusión, porque en este momento eh, yo estoy en, si vamos en colpensiones, ¿sí? tengo este ingreso que, me, que es alto, que puede ser siete salarios mínimos, puede ser diez o doce, y si mantengo durante los últimos 10 años ese ingreso, pues voy a tener una pensión quizás más alta que estos 5 millones que voy a tener ahora. Es decir, alguien aquí va a resultar eh, afectado en su ingreso, en su bolsillo. De acuerdo con esa, esa lectura, sin embargo, es una lectura que le falta un pedazo y es justamente... Que el régimen de hoy de colpensiones, por la estructura y las reglas eh, que tiene, implica que eh, las personas que mayor o que más privilegios tuvieron durante su vida, de mayores densidades de cotizaciones, de, mayor, de mayores cotizaciones y mejores salarios, y reciben una pensión naturalmente muy generosa, esas personas reciban en proporción a, las, a la mayoría de las personas que están pensionadas. Eh, que son personas de ingresos entre uno y dos salarios mínimos, un subsidio muy alto. Es decir, nosotros, todo, nosotros es decir, la relación de lo que recibe la, una persona en colpensiones hoy en día comparado con lo que contribuyó durante su biografía laboral es extremadamente disímil. Y eso genera, pues, obviamente, todos unos problemas de sostenibilidad del sistema hoy en día en colpensiones. Entonces... Un poco el esfuerzo de la reforma es por racionalizar y ponerle y moderar hasta cierto punto ese, esa diferencia tan abismal que existe en materia de, del subsidio, lo que se llama el subsidio implícito del sistema de, de pensiones en colpensiones. Eh, entonces, efectivamente, por eso, el proyecto de reforma pensional trae un artículo en donde trata de crear un régimen especial de transición que se llama para las personas que están cerca de cumplir con los requisitos de pensión hoy en día, eh, que son personas que han contribuido más de 20 años al sistema, mil semanas cotizadas, a partir del primero, primero de enero del 2025, que es cuando esta reforma está pensada en empezar a, a surtir efectos. Eh, las personas que tengan mil semanas a 1 de enero de 2025 se van a, a respetar las reglas de pensión que existe hoy en la ley 100 de 1993 y van a tener la oportunidad, por ejemplo, si están en un fondo privado de pensiones o en, un fondo, mm -hmm. o en el fondo público de pensiones, de cambiarse en función de su preferencia en función de, que, de lo que la asesoría, la doble asesoría, que es obligatoria según la ley y según esta nueva reforma pensional, le sugiera. Entonces, es cierto que las condiciones de pensionabilidad van a moderarse, pero van a moderarse justamente para poder arreglar uno de los problemas eh, fundamentales que tiene hoy en día el sistema eh, público de pensiones. Yo creo que esto es para importante y, y me se adelantó a lo que a lo primero a, lo que a preguntar, esto es a quiénes va a afectar, ya hay digamos una, un, un piso y es a quienes tengan más de mil semanas esto no los va a tocar no les va, no les va a afectar directamente la reforma podríamos entenderlo así eh, yo pensaría que digamos la, la, esa sería la interpretación eh, adecuada es decir las personas que tienen mil semanas cotizadas al primero de enero del 2025 o que tienen en esa fecha, se hablarán respetar las reglas que existen hoy en día de la ley 100 de 1993, que en todo caso son eh, distintas y en todo caso, también como lo hemos venido discutiendo, más generosas en, para las personas que se logran pensionar con eh, eh, las cotizaciones de pensiones, en el, en, en, digamos ya sea por colpensiones o por un régimen, eh, eh, por, por alguno de los fondos de pensiones. Pero quiero decir una cosa. Sí. Si bien. Es cierto que las personas que van a recibir una pensión contributiva van a tener una pensión en, en mucho más moderada respecto de la generosidad que existe hoy en Colpensiones. También la reforma pensional, como lo, lo sugerí hace un momento con los otros dos pilares, también implica eh, una, un piso de protección social que hoy en día es bastante más débil de lo que, sugiere, de lo que va a tener el sistema en el futuro. Entonces, también existe esa ventaja, entre comillas, para las personas que no logran cumplir con todos los requisitos como existe hoy en día, que están pues, prácticamente abandonadas a su suerte. ¿no? Entonces, sí. eh, creo que también en ese caso es, una entre comillas, una ventaja para, para las otras personas. Yo quiero una pregunta también didáctica, doctora Florester. Es para las, eh, y porque también se la dice en la conversación previa, las personas que están en fondos privados, que tienen menos de esas mil semanas, eh, ¿tienen de todas maneras que llevar una parte de su dinero? O ¿Una parte de su dinero va a ir a colpensiones, de todas maneras? ¿Sus, los, sus tres primeros salarios mínimos? Eh, pues, Darío, como, como, lo, como lo hemos venido conversando. Eh, quienes tengan unos ingresos eh, hasta tres salarios mínimos, digamos esa parte correspondiente a la contribución sobre esos tres salarios mínimos, va a ir a colpensiones. ¿Así esté en un Ahora, fondo privado? Vamos, nos, sí, claro, esté en un fondo privado, los que están en colpensiones se mantendrán allí. Ahora, Kevin ha dicho, mira, los, ¿qué es lo que dice la, el, la transición o cómo se ha establecido? Quienes tengan eh, mil semanas mantienen las condiciones actuales, es decir, ley 100. Pero quienes no, pues efectivamente les aplica la, digamos, de aprobarse la reforma, pues las condiciones de la reforma. En ese sentido, pues sus contribuciones van a ir a colpensiones hasta los tres salarios mínimos de todos los cotizantes de fondos privados y pues quienes están en colpensiones se mantienen en colpensiones. Ahora, quienes están en colpensiones y cotizan sobre más de tres salarios mínimos, entonces se quedan en colpensiones cotizando hasta tres salarios mínimos, pero los, digamos, la porción sobre los ingresos adicionales a tres salarios mínimos ahora irían a capitalización. Es decir, hay un movi movimiento desde de los fondos privados a colpensiones y quizás sea mucho menor, pero pues hay un movimiento también de. Eh, digamos los, los, los cotizantes que están en colpensiones y cotizan sobre más de tres, que una porción de su cotización va a ir a, a fondos privados Bien, doctora Flor y este argumento de que de todas maneras pues sí eh, esa generosa pensión para algunos, para un sector muy pequeño pues va a, a, a disminuirse ese premio de las megapensiones y todo lo demás pero que efectos contraproducentes, si es que los tiene, podría tener este proyecto de este pilar contributivo, tal como está planteado. Bueno, mira, el, co, como está planteado, ¿qué es lo que pasa? Eh, digamos, una, una proporción importante de los afiliados a fondos privados ahora van a cotizar en colpensiones. Eh, digamos, a, allí habían un, algunas ventajas y era, por ejemplo, la posibilidad de pensionarse con 1.150 semanas. Al venir a Colpensiones, pues eh, todos eh, eh, estaríamos ajustándonos a que nos pensionamos a las 1.300 semanas. Por supuesto que allí en Colpensiones, sobre los tres primeros salarios mínimos, dado lo que pasa con estos esquemas de capitalización, quedan como muy bajos niveles de pensión, pues estos, estos beneficios que se recibirían sobre los tres salarios mínimos, pues van, digamos, positivos para quienes están en, en los fondos privados, pero pues efectivamente asumiendo el costo de cotizar ya sobre mil, 1.300 semanas. Eh, digamos, las discusiones sobre, eh, digamos, estos temas de reducir las pensiones. Efectivamente, pues en Colombia hemos tenido, eh, digamos, unas pensiones elevadas, que en porcentajes son bajas, o sea, no, no hay que decir que han sido la gran mayoría, pero pues que son pensiones exageradas, incluso dado el, el nivel de ingresos eh, promedio de, de, la, de la población colombiana. Y efectivamente la, la reforma COTA. Ahora, digamos, lo que uno sí podría plantearse es en términos, por eso yo decía que un tema de, de discusión es la suficiencia de, de ingresos, eh, que además no lo estableció como principio la, la reforma, el, digamos, el articulado de reforma al comienzo en la exposición de, de principios. Eh, pero es, digamos, cuál también debería ser una, una tasa de reemplazo que tenga una persona Digamos adecuada, no exagerada, pero sí adecuada. Si yo lo veo, digamos, como una situación únicamente de ahorro puro y de que es justo actuarialmente porque es justo lo que ahorro y lo que le puedo dar, pues vamos a terminar en que ni siquiera el, el otorgar el salario mínimo, porque eso también son subsidiadas, sería como justo, ¿no? Y en las discusiones sobre sostenibilidad muchos insisten, ¿no? Pues llevemos eh, a Colpensiones únicamente un salario mínimo. Eh, y así logramos más sostenibilidad. Pues claro, si yo bajo y acoto más las, las pensiones, casi que las promedio a salario mínimo, pues por supuesto que yo gano en sostenibilidad. Pero yo no estoy pensando, por ejemplo, en otros mecanismos como cómo fomentar la cotización, cómo incrementar la cotización, que fue la discusión que yo di cuando hablamos del esquema semicontributivo. Entonces, yo puedo incluso hasta lograr gran sostenibilidad eh, modificando la Constitución y diciendo, yo a todos les doy 500 mil pesos y no hay para, para dar más en términos de sostenibilidad. Entonces, allí está la discusión un poco, por ejemplo, de, la, de las profesionales y ese porcentaje que no es alto, eh, pero sí es una capa de clase media, digamos, eh, que no va a tener posibilidades de tener, digamos, eh, unos ingresos superiores a... a tres, cuatro salarios mínimos, entonces uno diría eh, a quiénes se está golpeando más, pues efectivamente se está golpeando más a esa clase profesional que está entre los tres y los siete salarios mínimos. Ahora, si se decide que el, el tope que va con pensiones no son tres, sino uno, pues se va a golpear mucho más y las pensiones, pues por supuesto, van a ser mucho, mucho más bajas. Por supuesto, que, que esas grandes pensiones había que acotarlas. Ahora la discusión es hasta dónde las, las acotamos, ¿no? Y a dónde yo creo que es un sistema de seguros bajo la noción de que es un sistema de ahorro puro. Es decir, que yo solo le devuelvo a usted con base en lo que usted pudo ahorrar y, digamos, de eso que ahorró, cómo lo, lo desahorra gradualmente. Sí, digamos que ahí hay unas discusiones teóricas también de, de fondo. Hemos abordado algunos aspectos de este proyecto inicial que seguramente tendrá sus modificaciones en el Congreso, tendremos que volver sobre ellas, se nos quedan pues desde luego muchos puntos y muchos interrogantes. Yo le decía hoy a la doctora Forester es que ni siquiera uno con su propio proceso de pensión logra tenerlo todo claro nunca, ni, ni antes ni, ni cuando se va a pensionar ni después de, de pensionado, esto es un tema complejo y sin embargo, pues, muy, muy incumente, muy, muy sensible para todos. Yo quiero agradecerles, no quiero abusar más del tiempo de ustedes, este tiempo que nos han dedicado para, para esta explicación. Recomiendo las lecturas de, de los textos de ambos. Hemos estado con Florester Salazar, que es eh, contadora pública, magíster y doctora en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, que fue viceministra de Empleos y Pensiones. Y también con Kevin Harman, que es abogado de la Universidad del Rosario, máster en Ciencia Política de la Universidad Libre de Bruselas, máster en Políticas Laborales y Globalización de la Universidad de Cáceres, y doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Lovaina. Les agradezco mucho a ambos eh, por estar con nosotros y espero que, que vuelvan. Por supuesto, para mí es un placer eh, hablar de este tema y naturalmente con, con Floresta. Darío, pues muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a Razón Pública, a Hernando Gómez, que siempre eh, es un canal abierto para, para, para estas reflexiones y, y por supuesto, como lo dice Kevin, también para mí ha sido... Eh, digamos muy agradable tener esta conversación y este panel con, con Kevin eh, digamos que siempre está como muy atento a, a estos asuntos pensionales en, en el país Sí, quiero recomendar que eh, tengan y recopilen estos programas que hemos hecho sobre reforma a la salud, reforma laboral y ahora reforma pensional o reforma al de que vamos a vivir que tengan un Buena, buen día, una buena jornada, unas buenas noches, una buena semana.